La risa la complicidad El pasillo el tiempo en el que coincidimos La risa de nuevo de ser pendiente Los sueños cumplidos La voz que nos nace del fondo del río Y arrepentir consigo las ramas de un árbol Que no soportaba más peso Pasando el en del beso Se pasando el que del beso Las veces que no comprendimos el viento Las veces que nos agradecimos de veras Que sopló la fuerte las manos de nuestro barquito Para que siguiera donde fuera mi gran compañía mi casa que día pasa porque es una hoguera y cuando sonríe es la primavera los ojos que saben La oportunidad de tener a, a mi izquierda... ...hemos remodelado un poquito porque... ...se queda más algo que se... Eh, ...ha compartido a, a través de las redes sociales... Eh, ...el acto que teníamos preparado para la jornada de hoy... Eh, ...por cuestiones ajenas a, a nuestra voluntad... ...obviamente eh, por... <coughs> ...algunas circunstancias que se plantearon en, en las últimas horas... ...y hemos... Eh, ...digamos que reestructurado este de igual a igual... ...que hemos reconvertido en una eh, entrevista... ...a la que vamos a intentar yo me he planteado el reto, como periodista también, de eh, sacar la máxima potencialidad a Yolanda Domínguez sin exponer porque, claro, va a ser una, una charla, va a ser una eh, conversación entre ella y yo y, y bueno, queríamos eh, además plantearlo de esa perspectiva, es decir, profundizar en un perfil que es el de Yolanda el de Yolanda Domínguez, que es una artista visual eh, especializada en género, en comunicación, digo que si tiene la oportunidad además de, de seguirla pues cualquiera de las exposiciones que tiene en internet, pero además presencialmente, sabrán de lo que estamos hablando esta tarde. Yo voy a presentarla brevemente, ya he dicho que es artista visual, que es experta en comunicación y género, que sus proyectos se cuentan, eh, se centran en el, en el impacto social de las imágenes y su implicación en la desigualdad, que realiza acciones participativas con el objetivo de generar reflexión y empoderar a las personas y que entre sus trabajos más conocidos está pose luego veremos una breve pincelada, he preparado una presentación para ir acompañando... Precisamente esta, esta charla, bueno pues POSES está entre esas, esos destacados proyectos de, de Yolanda, accesorios y accesibles, niños versus moda, compagina su vida artística más con el ámbito educacional, la formación, vaya, colaborando con distintas universidades y escuelas de todo el mundo y es columnista semanal del Huffington Post, del Huff donde analiza la presentación del género en los medios. Bueno, hay mucho de ironía y hay mucho de contextualización y descontextualización, de deconstrucción, ¿no? Eh, Yolanda, en el en el marco de la charla que vamos uh, a realizar. Y bueno, eh, ¿qué te parece si además partimos con algo de, de, de actualidad, actualidad, fenomenal, ¿no? súper bien? Esto, no sé si lo conoce la mayoría, ha estado rodando por las redes sociales. Es la última aportación de la campaña de Nike en Londres. Eh, ha dedicado una Planta, un piso como dicen ellos, eh, han, de, han dedicado una planta a, a las XXL, pero a las mujeres, a los hombres no le han dedicado una planta XXL. Pues ves, bueno, pues, ya estoy en desacuerdo, ¿eh? ya, va, a estar, va a estar bien el debate. Va a estar bien. <risa> bueno, pues eh, es, es cierto que esta planta existe, que está en Londres, hace cuatro días que se ha conocido públicamente, le, la precede otra, eh, además. Eh, eh, ...campaña donde aparecían las mujeres con pelos en, en, los, en las axilas... Oh, ...sin depilar vaya... ...y bueno, esta eh, aparece eh, lo, que, lo que en principio parece una contradicción... ...nos invitan a hacer deporte que estemos monas... ...delgadísimas, afinadísimas... ...y mientras nos preparan eh, pre eh, ropa eh, para, para mujeres XXL, para, para mujeres gordas... Uh -huh. ...y eh, esto forma parte, bueno, lo que yo entiendo... ...y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí entendemos... ...que es una especie de cambio social que efectivamente está... ...obrando, está en camino, uh -huh. al que se están sumando las marcas... ...hay algo de marketing también, hay que decirlo... ¿no? Es, ...es claro, es que hay mucho, aquí podríamos estar con esta diapositiva toda la charla... ...yo <risa> si queréis, <risa> metemos en debate, pero claro, sí, sí plantea muchísimas cuestiones... ...bueno, pues, ¿qué voy a nos dices apuntar porque... de la campaña? ¿qué nos dices del, del uh -huh. momento histórico... ...en el que estamos eh, ahora mismo? Y, y, y precisamente de esta talla, de la plus ahí... ...claro, bueno... A ver, yo eh, lo decía antes en un grupo fuera, yo soy muy positiva y, y los cambios los estoy viviendo con entusiasmo, con alegría, todo lo que sea un cambio hacia mejor me vale. Creo que eh, la implicación de las marcas, de las empresas, a la hora de generar un imaginario que nos incluya a todas las personas es algo fundamental, ¿no? El imaginario que tenemos ahora, la representación de las mujeres en, en los medios es solo una, joven, blanca, delgada. El resto no existe, con lo cual las imágenes pueden normalizar todo lo que representan, sobre todo en los medios, y estigmatizar todo aquello que no representan. Entonces, en este caso, que haya mujeres en un maniquí, en un lugar donde se supone que es una imagen eh, referencial, ¿no?, aspiracional, creo que es positivo. Pero, pero, porque claro, todo lleva su trampilla, que hagan un especial, planta XXL, no integra, excluye. O sea, ya no me estás diciendo que no es normal, me estás diciendo que es especial, ¿no?, que no, que no es... Entonces, la, lo suyo sería hacer integrar diferentes maniquíes, más delgadas, menos delgadas, con una edad eh, mayor, menor, con diferentes rasgos eh, o, o colores de piel, y no decir que es una especial curvy o es una especial mujeres mayores. Esto, por ejemplo, lo entiende fatal la marca Mango. La marca Mango ha hecho una, una sección especial violeta con un nombre diferente para tallas diferentes. ¿Dónde está la integración? ¿No? A mí no me vendas la moto de que eres una marca comprometida, ¿no? me estás diciendo que las mujeres de esa talla no entran en mango, tienen que ir a otro lugar. Y de determinada talla, pero ¿sabes que si ponemos plus size en Google, el buscador de los buscadores, solo aparecen mujeres plus size? Bueno, creo que en, Algo falla. en el hombre también es verdad que cada vez hay más presión eh, física con la imagen, pero es verdad que tienen mayor diversidad a la hora de ser representados, no solamente, por ejemplo, vemos en los medios de comunicación, en los telediarios, vemos a hombres mayores con canas, ¿dónde están las mujeres con canas?, en la televisión, ¿no? La edad, por ejemplo, para ellos es un factor que les confiere experiencia, sabiduría, credibilidad, pero a las mujeres eh, está asociada a una connotación negativa. No solamente es importante cómo estás representada o representado, o sea, estar, sino cómo estás. Y antes de que se me vaya lo de eh, también las marcas están empezando a cambiar, esto es positivo o negativo. Lo están empezando a hacer por una cuestión de pose. Realmente creo que no existe todavía un entendimiento profundo de lo que se necesita de ellas. Entonces, bueno, aunque solo sea por esa pose, bienvenido sea el eslogan en la camiseta, pero no nos podemos conformar con un eslogan en una camiseta. Hay que ver dónde está hecha esa camiseta, ¿no? si es un trabajo esclavo, si es sostenible, si contamina, si, tratan, si en esa empresa las mujeres cobran lo mismo que los hombres. Esto es igualdad, ¿no? Un eslogan, pero bueno, creo que el hecho de que el feminismo esté en los medios de comunicación y esté en las marcas es una puerta abierta que ayuda a que no se estigmatice o no, no, no se demonice el término y que se pueda avanzar, pero no hay que conformarse. Igual, aunque exista pose, una de las primeras marcas que trabajó en España precisamente en este ámbito fue Daphne, que es el, el jabón, el jabón de, de baño, lo hizo con esa imagen que venga a la izquierda, criticada originalmente, ¿no?, porque no respondía precisamente a los criterios del, del, del feminismo y de la integración, la inclusión de, de la mujer, de todo tipo de mujeres, precisamente en esa campaña. Luego hicieron como una especie de... de ...de disculpa, entre comillas, ¿no? Porque trabajaron esto, no tiene, no tiene sonido, porque no tenemos sonido... ...pero bueno, eh, como lo que trabaja precisamente Yolanda es la imagen... ...con la imagen se va a ver perfectamente, pues espero que se, que se vea. ¡Oh! No se ve. Sí, bueno, es un vídeo... Cuéntalo. Sí, efectivamente, es un vídeo donde se muestra la transición de una mujer... ...que han visto que eh, ahí es el resultado final, pero parte de... Eh, una imagen con un pelo liso, muy pegado a la cara, luego la maquillan y se transforma en una mujer 10, entre comillas. Era igual de 10 al principio, ¿no? Claro, yo hay un. Eh, con DAF tengo mi amor y mi desamor. O sea, hay cosas que me gustan, porque es verdad que, bueno, dentro de lo que cabe, dan visibilidad a la diversidad, pero luego creo que inciden demasiado en el, en el valor de la belleza, como valor único de una mujer. ¿No? a mí me molaría ver un anuncio de cremas que dijera pues para que te sientas más cómoda conduciendo el autobús ¿no? no, Para que tus, ¿no? siempre es como, para mí inciden demasiado en el aspecto de la belleza asociado a la figura femenina y luego también tenían una campaña, eh, no sé si la, os la recordáis que eran como mujeres que se describían a sí mismas y hacían un dibujo de, de cómo se veían y luego hacían otro de cómo eran en realidad y se veían más feas de lo que eran en realidad. Pero ¿por qué tener un icejo es más fea que.? ¿No? Mm. O sea, al final eran más guapas porque respondían más al estereotipo. O sea, tiene como cosas que tengo mi. cuestiono. A ver si conseguimos verla. Que es que el problema que tenemos en las salas es que no tenemos wifi, no wi wifi entonces vamos a intentarlo si era como una mujer super photoshopeada claro, que creo que es un gran problema también en a este es no Sí. No sé se ve un poco porque hay luz encendida es su aspecto antes de Photoshop, sí Claro, me hace mucha gracia cuando dicen mujeres reales y hay chicas que dicen, es que bueno, las delgadas también son mujeres reales, es cierto pero es que prácticamente todas las mujeres que vemos en las revistas están muy retocadas, o sea, ni siquiera sus cuerpos, dónde están los pelos, dónde están las arrugas, dónde están los granos ¿no? Dónde están creo que es necesario poder ver eso para luego cuando nos miremos a nosotras mismas es que nos repetimos ese mensaje, dices, qué mal estoy, ¿no? Es algo que interiorizamos y que nos influye en cómo nos miramos y en cómo miramos a otras mujeres, o sea, es, es algo, esta mañana hablábamos en el taller, hay personas que mueren por las imágenes, hay personas que son capaces de transformar su cuerpo con operaciones de cirugía que les llevan a unos resultados muy, muy terribles ¿no? para el, el físico y hay mujeres que mueren eh, de anorexia, de, de desórdenes alimenticios. Entonces, las imágenes son muy importantes en ese aspecto. Bueno, es parte de la campaña de la que hablaba Yolanda hace un ratito, ¿no? la del Violeta by Mango, que es una línea específica que saco es mango para mujeres eh, gordas. ¿No? Pero gordas a partir de la 40 esa clasificación. Pero es que luego la ropa vale más cara, son diseños diferentes. Estamos gordas todas, que lo sé. Pero es, y todo. Nos parece tremendo el eslogan: iros a otra tienda, ¿no? A mí es un poco lo que me dice. Aquí no entráis. Hmm. Hicimos una práctica en un taller en Valencia con, con las chicas y, y pusimos en el suelo unas flechas de la tienda de Mango hacia la de Violeta que ponía gordas por aquí y tal, tal. Y bueno, se lió parda. Bueno, vino la policía, salieron indignadísimos de las tiendas porque, porque no, no, o sea, ellos realmente se creen que son una marca comprometida. dicen bueno, por lo menos estamos ofreciendo tallaje. Pues genial, pero ofrécelo en tu tienda. O sea, Con el resto del taller. ¿Por qué haces esa distinción? Uh -huh. Estas son tres mujeres que han sufrido en, en su eh, particular eh, espacio y vida, eh, tanto profesional como en el ámbito personal. Su, su eh, particular, digo, via crucis, ¿no? Tania Yaceras, que es una presentadora de televisión que fue delgadísima, eh, que ahora eh, ha subido unos eh, kilos de, de peso y que sufre lo indecible en las redes sociales, sobre todo a través de Instagram… ...que la ponen a caldo de, de potas, Rosy eh, de Palma por su nariz, su prominente nariz... Recuerden los comienzos con Pedro Almodóvar y una modelo curvy que es una modelo curvy... ...y le pasa eh, exactamente lo mismo, ¿no? Son los tres iconos, imágenes iconográficas que ha elegido eh, Mango para protagonizar su campaña... ...que ha elegido bien, por supuesto. Pero, pero fíjate, ahí también me gustaría indicar que también estábamos hablando antes no necesariamente las mujeres que se salen del cano son las que sufren más presión, muchas veces una mujer que cumple el estereotipo siente mucha más presión porque ha construido su identidad en base a eso, o sea, su seguridad, la seguridad en sí misma pasa por cumplir el estereotipo, entonces siente una presión tremenda porque ya no puede salirse de eso que se espera de ella, Entonces no solamente las mujeres que están fuera del estereotipo sufren esa presión. Eh, hay dos ocasiones en que mencionan los medios de comunicación. Que creo que tenemos una responsabilidad social, un papel fundamental precisamente en la transmisión de eh, los mensajes, en mensajes que en la mayoría de los casos llegan a través de, del audiovisual. Eh, esta es, bueno, son algunos ejemplos ¿no? de lo que podemos ver en prensa, de lo que hemos visto en prensa. A la izquierda tienen. A Eva Longoria, Eva Longoria es hermosísima, eh, y al, al periódico a veces le preocupa que el aspecto que lleva Eva Longoria sin maquillar, que, que está sin maquillaje y dice, así se dejó ver Eva Longoria sin maquillaje, que la vemos de, de un poquito más de cerca y está fantástica, incluso sin maquillaje, ¿no? ...y luego, bueno, tenemos esta, es una eh, vigilante de la playa... ...que recordarán de la serie de televisión famosa... ...que tenía el aspecto que tiene en la, en la imagen de, de la derecha... ...que ha engordado, ¿de acuerdo? Y ha engordado, o sea, ha vivido, ha engordado, ha vivido... ...y le preocupa también a la, a la publicación de turno... ...el aspecto que luce esta... Pero esta es pantalla. que es muy fuerte, yo le he visto esta mañana esto... ...y el titular... Yo no sé, creo creo que era en la vanguardia o sí, claro, la vanguardia. En la vanguardia. El, decía eh, demacrada por las dro el efecto de las drogas eh. se ha echado a perder es una mujer mayor es verdad, ha vivido, o sea, cómo es el escarnio público por el aspecto físico de las mujeres, es una cosa que tenemos que dejar de hacer y que yo creo que nos deprecia porque lo, lo único que importa es nuestra apariencia todo esto proviene del imaginario creado a través de la historia del arte, que es una mirada masculina y que nos ha representado a las mujeres señalando ciertos, solo ciertos valores, es verdad que somos cuerpo no hay nada de malo en ello ¿no? el problema es que no seamos otra cosa. El problema es que no haya mujeres valoradas por, por, por su capacidad profesional, creativa, deportiva, artística. Entonces, el problema no es, que, es sol, que se hable de nuestro cuerpo, el problema es que solo se habla de nuestro cuerpo y eso tiene unas connotaciones terribles. Mirada masculina que también tenemos la fémina. Que también tenemos integrada a las mujeres, es verdad, porque... Como toda la cultura visual durante muchos siglos ha estado generada desde esa perspectiva, es la mirada que hemos interiorizado las mujeres. Muchas de, esas, de esos artículos, de esas imágenes, las hacen mujeres también. Entonces, claro, hace falta que haya más mujeres detrás de la cámara, pero también que sean mujeres que han reflexionado previamente sobre este aspecto. Bueno, aquí tengo un poco de todo. Eh, gente de mi timeline, eh, compañeras de profesión, ¿por redes qué hacemos sociales. esto? Sí. Bueno, no tienen nada te, te, de malo las redes sociales. Oh, no, no, las redes sociales no. Digo, las posturas que adoptamos en las redes sociales. Tú dices que las mujeres estamos permanentemente en el suelo. No estamos, nos representan. Nos representan. Entonces, estamos imitamos. Estamos visualmente en el suelo. ¿cierto? Imitamos, claro. A ti te dicen que ser una mujer... Yo eh, explico siempre que las, las, las imágenes son mapas visuales. Cuando tú vas a una ciudad, coges el mapa y te indican, usted está aquí. Entonces tú ya sabes dónde estás ¿no? y hacia dónde puedes ir. Cuando tú ves una imagen, dices, a ver, ¿dónde está la mujer? ¿Cuál es su rol? ¿Qué hace para ser una mujer? Entonces, hay un proceso de imitación porque tú quieres ser considerada una mujer. Con los hombres pasa lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de la mujer, pero la masculinidad se construye igual. ¿Qué es ser un hombre? Pues ser dominante, ser agresivo, ser poderoso, llevar la iniciativa, a ganar. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser un hombre? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en las redes sociales lo que hacemos es imitar a esos referentes, porque queremos ser, eh, construir nuestra identidad en base a sus atributos. Yo he traído un eh, referente local, es la única la que no he tapado la cara, porque es un personaje público, que es una política canaria, si les hablo de, de, su, eh, eh, del, del modelo que hemos visto eh, hace algunos años, al principio de la creo en la legislatura de, de Mariano Rajoy, el Partido Popular, todos tenemos en la retina, bueno, todo. ...y todas, eh, posiblemente tengamos en la retina... ...la imagen de Soraya Sáenz de Santa María... ...tirada, ¿no? tirada con una pierna así como... ...como media rara, ¿no? Claro, es que eso, fíjate, la connotación que tiene esa imagen... ...que es un poco como una Venus, ¿no? De hecho, creo que lo hizo a propósito. Claro. Igual que esto que pasó por un robado... ...que es una política canaria del Partido Popular... ...bueno, ahora ya no sé si tanto... ...pero es una política canaria... ...el Partido Popular que exacto. salió... ...sí, exacto... Eh, ...sale en el, en el Parlamento de Canarias... ...que es la foto que tienes ahí... ...y a la derecha saliendo de una playa... ¿no? En, ...en bikini... El, ...son las imágenes que más... Eh, ...cercanas a la política y con, con... ...con esa imagen en concreto... ...que se ha publicado en los medios de, de, de comunicación... ...que se sale del espectro político... ...¿de uh -huh. acuerdo? ...entonces, bueno, por eso la, la he traído... ...simplemente para... Eh. No es de las peores, ¿eh? No, no, no no, no traje porque sea peor no es de, o sea, Yo he visto sí. imágenes de mujeres políticas que le sacan las piernas o ¿no? la cortan que es, es un error cuando le cortas la, la, el rostro a una mujer, la deshumanizas ya Deja sí. de ser una persona y eso es un error garrafal, ¿no? Bueno, la, la he traído precisamente porque es un, un ejemplo de lo que se ha hecho en Canarias, en este campo, que es muy poquitito, es ínfimo, que desde luego no se hace con los hombres. No se hace, no, ¿no? no yo no he visto a ningún señor en bañador saliendo de... El la... posado, ¿no? Eh, el posado anual ¿El posado del, del bañador tomado? de, no sé, de Pedro Sánchez. Exacto. <risa> eh, Esto lo habrán visto, no sé, bueno, a ver, eh, no sé si, si, si ven, consumen, sálvame. alguno o alguna, ¿no? ¿No? Ay. Bueno, pues se los cuento <risa> este, Esta es la sobrina de Isabel Pantoja uh -huh. No eh, Quiero decir, la, la proyección de la imagen a través de los nuevos ecosistemas digitales Trae estos eh, elementos para la reflexión ¿no? Esta niña eh, tiene un novio canario, se viene a Canarias y sale de esta guisa en el Instagram Y lo preocupante no lo que salga de esta guisa en, en el Instagram Que no es preocupante, sale como le da la gana Lo preocupante es esto hostia, qué vaca, confundiste, te confundiste con una ballena asesina, jajajaja. Eh, son dos de los mensajes que salen en las redes sociales que tiene que ver eh, específicamente con la exposición, exposición de bueno, de un personaje público, como es el caso de, de Anabel Pantoja, la sobrina de, de Isabel Pantoja, y que ha sido noticia bueno, dentro del, de, del sector o área al que se dedica ese programa de televisión, que es el del corazón, pero que entra en millones de viviendas, de casas y de... de claro. gente A lo largo de la semana. Yo lo veo lógico, porque si los medios es lo que hacen, es opinar sobre el aspecto físico de las mujeres, ¿cómo no lo va a hacer la gente? ¿No? O sea, si es lo que constantemente las mujeres son juzgadas por cómo visten, cómo van peinadas, los duelos de estilos, que es que me hace mucha gracia esto, ¿no? Duelo de estilo. Mm. No sé, la reina de Leticia es la, la, vamos, la reina de los duelos de estilos, ¿no? No tenemos otra cosa que hacer. Entonces, claro, si, si se normaliza que una mujer sea juzgada constantemente por su aspecto físico, lo hacemos. ¿no? Es que la mirada se educa. La forma en cómo miramos a las demás personas viene educada por todas las imágenes que hemos visto previamente. La forma en la que tú me estás mirando ahora... ...tú estás tirando de todo el imaginario que tienes ahí metido, ¿no?... ...entonces es muy difícil no hacerlo, es, es normal lo que están haciendo... ...y seguro que lo hacen mujeres también. Mm. ¿Pero por qué pesa más de un lado que otro? ¿Las diferencias de género han existido pues porque, toda la vida? Claro, pero a una mujer siempre se le ha valorado más por su aspecto físico... ...que a un hombre. En los medios vemos a los hombres representados por su dimensión deportiva porque son empresarios, son políticos, eh, son médicos, se les valora por lo que hacen. A las mujeres no, se los valora o sea, los dibujos animados. Vamos a tirar de imaginario desde que somos pequeños. Los pitufos, astrónomo, sabio, poeta, eh, cocinero y pitufina. ¿Qué hace pitufina? es rubia, no, o sea, no sabemos qué hace pitufina, pues esto multiplicado por todos todos los dibujos son hombres que hacen cosas y mujeres que son las novias, entonces todo esto multiplícalo por el cine, por las series, por las redes sociales, por la moda, por los de, no es todo, claro, pues no tenemos representaciones de mujeres valoradas por otras cosas que no sea su aspecto físico, bueno, yo creo que es importante notar, destacar la importancia que tienen los géneros en todo este mapa de la, de la comunicación, del arte de la comunicación, precisamente a través de, de, que, de, de esto que estamos viendo. Ella pide perdón en un momento determinado por mostrarse como es, por sus lorzas, dice ella. ...y eh, tenemos eh, efectivamente esto... ...bueno, eh, la pionera, que yo sepa ¿eh? ...si no mm, eh, rectifícame por favor Yolanda... ...en esto fue la propia Yolanda con su proyecto de pose. ...ah, las poses... ...sí... ...bueno, eh, ahí, hay, hay, hay, eh, ¿cómo se llama? Celeste Barber, ¿no? Celeste es? Barber es, es, más reciente es más reciente en el tiempo... ...sí, ah. sí, sí, sí... ...¿conocen a Celeste Barber? Es, eh, es australiana... ...hace estas cosas, coge una modelo famosa con una pose... ...y ella se pone al lado con la pose igual a su manera... ...con su cuerpo... Es, ...con su cuerpo, que es el que es, ¿no?... ...entonces, bueno, tiene, es, es histriónica porque es divertidísima... ...y, bueno, la puede encontrar en, en Instagram... ...y ha, hay una eh, inercia, ¿no?... Un, una, ...una especie de movimiento también a través de las redes sociales... Mm. ...que es que está en un lado y en otro, es decir, están los bárbaros de antes... ...bárbaros o bárbaras, es decir, que, que te insultan por... ...el mero hecho de, de insultar, y hay esta corriente que habla eh, pues a favor de, de la mujer eh, diversa, ¿no? Claro. Eh, en, en todos sus eh, espectros eh, hay eh, también, bueno, algunas cuentas específicas que, que te van poniendo imágenes instruyendo en, en el camino. Hay hombres a los que les gusta tener donde agarrar. Eh, que, bueno, y se pregunta qué es lo que significa para los hombres eso de, de, de agarrar ¿no? que a ver cuándo os enteráis de una vez que mi autoestima no depende de de, bueno, de dónde te agarres tú no de, de lo que me sobra a mí y, y de dónde te quieras agarrar tú, bueno pues esas son eh, cuentas que puedes encontrar en Instagram que combaten a su manera eh, precisamente la, la inercia que hay eh, con respecto al, al físico no y al claro. atropello que hay con el físico que no es el estándar Claro, yo creo que cada vez somos más y, y además me alegro de ello, que no solo, si solo somos una persona no cambiaría la, nada, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya muchas personas trabajando en esa dirección eh, se crea un movimiento y ese movimiento sí que consigue un cambio social. Baja por las poses de… no sé si conocen el proyecto de poses de Yolanda. Sí, sí aquí lo que hice fue descontextualizar esa pose con la que nos representan en otro lugar para ver si tienen la misma lectura, ¿no? Hay gente que se preocupa por si está bien, ¿no? Claro, dicen, esto no es A ver le pasa, muy normal, pobre. no es, ¿no? De, Está en YouTube, Yolanda, sí. para que la cliquen y le computen los clics también intento, casi todo mi trabajo lo que intenta es mostrarte todo lo que ves al día a día de otra forma para que te des cuenta ¿no? de, de que no por normalizado es normal esas poses están, están generando eh, que la gente se preocupe hay muchas personas que me decían bueno, es que cualquier pose estática genera preocupación, no yo estoy en, el, en la parada de autobús quieta parada y nadie se acerca a preguntarme ¿Quieres que llame una ambulancia? No, son poses que están eh, denotando, pues, o locura, o, o enfermedad, o muerte, debilidad. Entonces, bueno, ahí tenemos que repensar cómo estamos representando a las mujeres, cómo estamos representando a los hombres también, ¿no? De, de manera muy diferenciada, a los hombres nos pasamos de que tengan que ser los más fuertes y a las mujeres nos pasamos de que tengan que estar muertas por el suelo. No, parece que ya es como deseable. ...esa idea de la mujer débil... ...sometida, sumisa... ...que está llegando a unos extremos... ...muy preocupantes... ...sobre todo en la moda. ¿Pillaron el... Eh, ...perfil... ...de Yolanda al comienzo? Digo, por si quieren escribir algún tweet y... y eh, plantearnos alguna pregunta... ...alguna cuestión al final. O ahora, si, si queréis preguntar... ...o sea, mientras vamos hablando... ...si se os ocurre alguna cuestión... Eh, ...hacerlo en el momento, eh... ¿no? Levantamos la mano y ya está. Va a enriquecer seguro. Sí. Eh, ¿Crees que se rompen, se están rompiendo, digo, con eh, los eh, últimos acontecimientos, eh, el, la evolución que ha tenido el feminismo, básicamente los dos años, eh, últimos dos años, porque ha sido muy fuerte y muy, muy intenso? ¿Se están rompiendo los eh, techos de esos estereotipos sociales o no? Yo creo que sí, que estamos, eh, estamos evolucionando. Muy rápido, aunque pensemos que es lento, estamos haciendo un cambio cultural que lleva siglos instaurado y que estamos consiguiendo realmente eh, con mucho esfuerzo. Y de muchas generaciones estamos empezando a ver un poco los logros. Eh, también están empezando a salir las resistencias, ¿no? Pero que... Dentro de lo que, no sé, yo creo que hasta, son hasta buenas señales, señales de que la cosa está empezando a cambiar. ¿Te parece, incluso a, a pesar de los últimos acontecimientos políticos? Yo creo que sí. A ver, asusta, asusta porque, porque dices, bueno, pero es que esto mm, es contra el sentido común, ¿no? Pero creo que es bueno ser consciente de esa realidad, porque creo que a veces que vivimos en burbujas, ¿No? en las redes sociales seguimos a personas que piensan como nosotras eh, accedemos a, a canales que tienen nuestra misma ideología entonces pasan cosas como esta y decimos ostras, ¿de dónde han salido? si es que yo no tengo ningún amigo así bueno, pues a lo mejor es que tenemos que empezar a darnos cuenta de esa realidad yo creo que, que es bueno es bueno saber quiénes son es bueno verles las caras porque vamos a poder hablar con ellos también ¿no? y vamos a poder crear estrategias Realmente que les hagan eh, ver que es necesaria la igualdad, que es necesario el feminismo. Si no los vemos, no sé ¿cómo vamos a llegar? No no sé, igual yo me paso optimista, pero... Y mira que yo tengo haters a punta pala, pero... <risa> Luego nunca vienen a estos saraos. me insultan por redes sociales, pero... Pero no presencialmente. Pero oye, yo les invito, pero ¿hay algún hater en la sala? <risa> nah. No, no. Bueno, pues en, hablemos de la imagen en el marco precisamente de, del momento actual en el que estamos viviendo. Es la perspectiva incluso de los consumos, porque estamos atiborrados de imágenes. Es el medio de comunicación contemporáneo. Vale, pues yo, bajo mi perspectiva, además desde la perspectiva de la comunicación, estamos viviendo una especie de transición, porque ahora sí que es cierto que lo audiovisual ha tenido una etapa... Eh, ...o un punto culmen... ...sobre todo con Instagram... Eh, ...menos en, en, en audio, ¿no?... ...en audiovisual... ...YouTube en, en su momento... ...etcétera... E ...incluso con, con Facebook... ...y ha decaído... En, eh, para, ...para poder abordar también otros... Eh, ...sistemas de, de comunicación... ...plataformas de comunicación... ...como el podcast, eh, etcétera... Que, ...que están teniendo cierta prevalencia... ...a la hora de, de, de desarrollar... ...determinados eh, canales de comunicación, ¿no?... Pero qué importancia le das a la imagen en el momento eh, actual en el que estamos para mí es el medio de comunicación principal, porque Pues porque en una imagen se puede sintetizar mucha información, es un medio de comunicación muy rápido, pero también muy peligroso porque es muy inmediato, ¿no? Lo que ves es lo que crees, y además no es como el texto, que el texto es un índice que te lleva a otro lugar o sea, te hace pensar, te hace ir más allá pero la imagen es plana es lo que ves, es lo que hay y además le damos muchísima credibilidad es el lenguaje primario hemos aprendido a ver antes que a leer o que hablar, la mirada, el ver cómo está otra persona, si está feliz, está enfadada, es una amenaza, no lo es, es el, el principal medio de comunicación ¿no? y es muy poderoso porque permanece en la memoria a largo plazo, lo que escuchas y lo que lees se olvida con mayor facilidad, entonces es una herramienta de influencia enorme, por eso se utiliza desde la publicidad, desde la política, desde las empresas, desde la religión, ha servido durante muchos años, la religión se ha servido de la imagen para educar a las personas. Entonces es una herramienta con muchísimo poder, en la que creo que hay una inconsciencia brutal, es decir, las personas que trabajan con la imagen no son conscientes del poder... Ni, ni tienen, no, so, ...no tienen conocimiento sobre la herramienta... ...no se plantean qué efectos tienen las personas... ...y eso es un problema. ¿La agencia de publicidad tampoco? No. Las agencias de publicidad... Aunque sea para mal. ...no saben ni... ni de, no, ...no tienen ni idea de la historia del arte... ...que es la historia de la imagen. O sea, los medios de comunicación de masas... ...llevan 100 años entre nosotras... ...y llevamos siglos de historia de la imagen... ...que es la historia del arte es algo que desconocen, no saben de dónde vienen los estereotipos, no les preocupa cómo impacta ese trabajo en las personas y desde luego no tienen ni idea de feminismo, entonces hay un peligro ahí, porque se quieren apuntar al carro pero muchas lo hacen mal, el feminismo es conocimiento. Entonces creo que hay una, una gran inconsciencia en el uso de la imagen y un gran desconocimiento de la herramienta que no solamente afecta a quien genera la imagen, sino a quien vemos la imagen. Los niños y las niñas están solos ante el visionado de imágenes. Con los peligros que eso conlleva nadie les acompaña, nadie les hace ser críticos ni ser críticas. Cuando alguien conduce se les da unas clasecitas, ¿no?, de aprender a conducir. Pero con la imagen nadie te educa, nadie te enseña. Consumimos imagen, generamos imagen, compartimos imagen. Y no sabemos, realmente lo hacemos desde una intuición, pero sin, pero desde el desconocimiento. ¿no? Y creo que es vital ese conocimiento pues en facultades de comunicación, en sobre todo a gente joven. Tú dices los podcasts pero es que la gente joven no lee. No. Usa Instagram, usa Snapchat, casi no escribe. Yo escribo semanalmente en el Huffington Post y yo me doy cuenta de que mis artículos el, el éxito de un artículo es el titular y la imagen porque no puede dar tiempo material a que, te le a que ya esté retuiteando o contestando en un artículo que lleva siete minutos leerlo y tú me has contestado a los 30 segundos, o lo has difundido, entonces eh, no, no, no cuadra, ¿no? Eh, de todas maneras ¿estás de acuerdo en que efectivamente es posible que no tengan conocimiento específico de la historia del arte, de la imagen, en ese recorrido, pero sí saben cómo utilizarla incluso bueno incluso para mandarnos eh, determinados mensajes que desde luego están ausentes de, de cualquier de pincelada de feminismo el problema uh -huh. es el desconocimiento de determinadas áreas uh -huh. para ese modelo comunicativo ¿no? los medios de comunicación lo que hacen es reforzar lo que ya conoces que son los estereotipos desde que eres pequeña te meten ahí como un software no te dicen que el mundo es de una determinada manera entonces para que les entiendas te hablan en ese código o sea tiene realmente un tiene una razón efectiva de comunicación. Yo te voy a hablar en un lenguaje que tú ya conoces, porque si te hablo en otro código, igual no me entiendes. Pero es posible que yo, como comunicadora, tampoco conozca otro. Bueno, eh, es verdad, pero tienes la capacidad de crear la imagen, con lo cual tienes la responsabilidad de conocer de dónde proviene y cómo poder cambiarla. Es cierto que es más fácil criticar que proyectar un cambio es más, no sí. es para proyectar un cambio pero yo creo que es lo que debemos exigir hoy a quien genera la imagen no podemos ser lo que no podemos ver si no tenemos en el imaginario hombres amorosos hombres que son padres hombres que son cuidadores hombres que son sensibles no podemos pretender que haya hombres que sean así porque no tienen referentes si no tenemos mujeres que son presidentas del gobierno o que son mecánicas ...o mineras, me da igual, o sea, no necesariamente es una figura de poder... ...no podemos serlo... ...entonces, hoy creo que las imágenes... ...y creo que las empresas que están, como diciendo, soy feminista... ...lo que hacen es señalar al problema... ...tenemos que dejar de representar a las mujeres como víctimas... ...eso no, ya nos está encasillando en un rol... ...tenemos que dejar de representar a los inmigrantes como pobres miserables... ...no les hace ningún bien, ya lo sabemos... Esa imagen ya la hemos visto. Creo que podemos exigir a las imágenes que sean una herramienta de cambio y que proyecten hacia donde queremos ir. Yo quizás me paso un poco de, ¿no? de adelantada porque cuando, por ejemplo, no sé, hacen una... que se vamos a poner un ejemplo. ¿Habéis visto Roma? La peli sí. está maravillosa, todo el mundo. ¡Ay, qué maravilla! ¿no? Y lenta. Y lenta, bueno, pero porque estamos acostumbradas al ritmo frenético, no, o sea, ahí, de la emoción. Pues es verdad que señala un problema, ¿no? Entonces parece que nos conformamos porque decimos, ay, nos ha mostrado la realidad. Pues yo creo que eso, lo que hace es encasillar a esa persona en ese rol. Y a mí me habría gustado, o lo que yo espero ahora de, de los creadores de imágenes, es que superen ese rol. No sé si me entendéis. De repente haber contado la historia de esa mujer desde, no sé, como, como una heroína, como una rebelde, como ¿no? Para eso necesitamos más mujeres creando imágenes, o personas de otras clases sociales, o personas de otras culturas. Es que tenemos un imaginario que es la mirada de un hombre blanco heterosexual occidental, de clase alta. Y ese es el imaginario que hay. Entonces... ...no podemos ser libres para decidir quiénes queremos ser... ...es que no tenemos opciones... ...ni la, la industria nos deja... ...¿tú crees que Cuarón, Alfonso Cuarón hubiese tenido la misma proyección... ...el mismo recorrido con Roma... Eh, ...presentando una heroína... ...que presentando a una mujer... Eh, ...supeditada a las circunstancias... ...las circunstancias de su época, años 70... ...y con el rol que le asignó en, esa, en ese film, en esa película... ...no... Estoy, vamos. Entonces no factura. No factura, porque esa imagen, esa peli refuerza lo que ya sabemos. Es verdad que salimos diciendo, ay, qué pena, ay, pobrecita. Incluso con un cierto paternalismo que a mí, mm. ¿no? a mí que de esa peli salgamos diciendo que bonita, ¡ay! me chirría. ¿no? Sí, es verdad que tiene una fotografía maravillosa, pero yo creo que podríamos pedir más. ...y he hecho en falta proyectos que no se queden en la mera crítica... ...que planteen nuevas posibilidades. ¿Y tú crees que nosotros y nosotras los que estamos aquí hoy sentados... ...o quienes nos puedan escuchar en el momento que eh, salga a la luz ese streaming... Eh, ...o en la grabación de ese streaming... Eh, ...no sabemos que esa realidad ha existido... ...no hemos tenido madres y abuelas que se han levantado de su silla... ...para poner el plato de comida al marido porque es el que venía a tra de trabajar... ...mientras tú estabas trabajando también todo el día, ¿no?... Eh, eh, ...que eh, eh, hacía las camas y, y la comida durante la jornada... ...para que toda la familia tuviese la comida sobre la mesa... Eh, que es, ...ese personaje de, de Roma no es nada novedoso, entre comillas... ...es decir, es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia... Eh, ...en todas las familias de todo el mundo, no más que otros... ...pero que pero ha ocurrido en, en España, ha ocurrido en, en Canarias... ...y claro. es, un, es un cambio que que se está visualizando, pero que curiosamente lo tenemos súper interiorizado. La peli en sí no plantea ningún cambio. La peli en sí te pone de una manera muy poética algo que está, y yo creo que no, que no nos abre los ojos a una nueva realidad, no sé, es, eh. Me estoy metiendo en un berenjen, algo complicado. Yo también, ¿no? no, yo lo estaba pensando, lo estaba pensando, pero estoy pensando, es el blanco y negro, que también le dan Blanco ansiosa. y negro, pelirromántica, eh, uff, entonces sí. salimos todos como la estética, bueno, pero es que las imágenes no solo son estética, también son contenido. Es verdad que se puede disfrutar de una imagen estéticamente, pero yo tengo mi... Tengo, eso, mi opinión al respecto, no esas imágenes de las personas que pasan hambre en África, no sé, la, la típica foto que hacen los fotógrafos que empiezan, que sacan a los indigentes de la calle, pobrecitos, no les ayuda esa imagen, no les ayuda, nos refuerza además, nos gratifica en que no estamos en esa situación. Eh, hubo un momento, las imágenes también hay que interpretarlas en, en función de la, del momento social, hubo un momento en el que desconocíamos esa realidad y entonces esas imágenes sí que es verdad que nos pueden ayudar a darnos cuenta, pero hoy por hoy ya sabemos que existen personas así, ya sabemos que en África hay hambre, pero es que hay otras realidades que desconocemos, y si lo que queremos es empoderar a esas personas, dignificarlas, y que se las trate de igual, las tenemos que representar de otra manera, que no sea en condiciones de miseria, que no sea como animales, porque eso las deshumaniza. Estoy segura que muchas y muchos de nosotros aquí conocemos eh, tu obra, pero eh, cuando planteas proyectos, cuando planteas exposiciones, qué es lo que planteas para enganchar precisamente con esa parte del conocimiento humano que tenemos tan interiorizado y que hay que desandar, ¿no? que, hay que, que hay que deconstruir. Es verdad que eh, Yolanda es una cosa que, que ni los medios de comunicación, ni todas cosas porque buena, buena parte de los medios de comunicación andamos algo alienados. ¿no? Entonces así es difícil hacer absolutamente nada, pero ella te pone contra el espejo, ¿no? delante del espejo, entonces cuando te ves... Bueno, o tiras para atrás o, o te paras a, a mm. reflexionar Yo soy muy de darte lo, lo que tú me das O sea, es como que tú me das una cosa y te hago plin Y te la devuelvo y te la pongo en la cara Lo que tú no quieres ver Entonces, bueno, eso hay veces que molesta mucho, ¿no? Sobre todo cuando hablas de hombres Esto ya, vamos, esto es lo más, es insoportable A las mujeres lo, la, lo de la crítica parece que lo llevamos mejor Pero sí, mi estrategia pues estamos es... estamos más acostumbradas, pregunto, no sé yo creo que va innato en la masculinidad lo de no cuestionarse, ¿no? Yo lo hago bien, esto es así, y entonces no no puedo ni siquiera dudar de mí mismo. Entonces a ellos les está costando muchísimo eh, cuestionarse y plantearse porque lo toman como una amenaza a su masculinidad, ¿no? Yo creo que yo creo que cuando los hombres se enteren de lo bueno que es para ellos el feminismo, van a fliparlo, ¿no? <risa> Pero es que no, no como tienen ahí su barrera, pero bueno, lo entiendo. Se me ha ido ya, no sé qué estábamos hablando. <risa> te preguntaba por tu proyecto y cómo, cómo engancha. Claro, entonces, bueno, pues no sé, tengo muchas estrategias, desde la acción, desde vídeos que explican, pues, de una, intento ser mmm, como muy accesible, lenguajes muy cercanos, que te, un poco no te van a explicar todo, ¿no? pero por lo menos que te sacudan un poco, en ese sacudir pues me llevo yo muchas hostias de vuelta, eso también es verdad, pero creo que es necesario también, todo lo que vemos en los medios nos lo que hace es adormecernos, es ¿No? decir, estamos a gusto en tu silla y nos reconforta porque apela a lo que ya conocemos, porque no nos da nada nuevo. Entonces realmente necesitamos proyectos que nos hagan sentirnos un poquito incómodas e incómodos para que nos replanteemos nuestro lugar en esa silla. Creo que es necesario, desde el mundo del arte se puede hacer, porque bueno, el mundo del arte sí que intenta ¿no? generar que seas... Que tengas una mente activa, desde la educación se puede hacer no en las aulas, se puede trabajar esa actitud crítica. Y yo creo que desde los medios también, lo que pasa es que lo hacéis menos. Y tips, lo, luego asumo yo mi parte, ¿no? <risa> y tips para eh, afrontar ese, ese consumo desde la perspectiva de, del arte, en este caso. Digo, que nos ayuden, que sean eh, si es posible, con carácter práctico, para que cuando los afrontemos, los veamos, sepamos discriminar. Y que no nos discrimine. Joder, claro, es que el conocimiento es una cosa que lleva su tiempo, no, no se hace así no, en un tweet. Pero bueno, yo creo que aparte del conocimiento, pues, hoy tenemos herramientas que nos hacen también ser partícipes de ese cambio. Por ejemplo, un selfie. un selfie. Cuando nos hacemos una foto y la subimos a redes, podemos decidir entre reforzar el estereotipo o combatirlo generando una imagen diferente de nosotras mismas o de ellos, ¿no? Pues en lugar de ponerte el filtro, meter tripita, sacar morritos y ponerte ¿no? todo esto que te quita todas las arrugas y te quitas el grano y tal, puedes decir, pues esta soy yo, esta es mi celulitis, este es mi bigote que no me depila hoy, ¿no? Entonces, hoy tenemos poder las personas, podemos... Participar en el imaginario, algo que antes era impensable, solo el poder generaba la imagen ¿no? y hoy tenemos una comunicación abierta, hablar con las marcas, podemos contestar a las marcas, podemos citar a una marca y decir, Mango no me gusta tu publicidad, Sara no me gusta tu publicidad y yo creo que eso también está empezando a cambiar la escena de la comunicación ¿no? porque empieza a haber un diálogo. Esto es la verdadera comunicación, por mucho que algunas personas lo lleven fatal. Esto ya, ¿no? Yo no soy negativa, pero digo, podemos empezar por aquí hoy mismo, esta tarde, y empezar a cuestionar las marcas y empezar a tener nuestro propio discurso a ver si tumbamos a las Kardashian. A las Kardashian. <risa> Bueno, es tremendo. Porque es un fenómeno. Es un... un fenómeno de muchos millones de dólares. Yo, yo lo digo, mira, antes la imagen más repetida de la historia es la Virgen María. Pero en la actualidad es Kim Kardashian. Claro. ¿No? Con el efecto que tiene eso en la construcción de lo que es una mujer. Esas 7.000 capas de maquillaje que lo hacen las niñas de 13 años, ese no tremendo, no sé si lo habéis visto, que te lleva cuatro horas de maquillaje para parecerte a Kim Kardashian. Pues chica, sé tú misma, ¿no? Pero no, hay que parecerse a Kim Kardashian. Pero bueno, responde a joven Blanca Delgada, es verdad que tiene un poquito más de curvas, oye, algo es algo pero Digo, a los cánones exactamente sí. de belleza establecidos y demás los cánones no van cambiando claro, van cambiando el la belleza es algo que es eh, corresponde a épocas ¿no? en la época de Rubens pues eran las mujeres eh, más grandes con celulitis porque eran primero no había calefacción entonces había que tener reservas entonces esa celulitis ahí y esas carnes te aseguraban que tú sobrevivieras a los partos ¿no? entonces era visto como algo pero luego hemos entrado, ya tenemos calefacción las mujeres salen y hacen deporte el deporte implica que tú tienes tiempo de ocio y con lo cual implica que tienes una situación económica eh, desahogada, entonces esa delgadez responde a Connotaciones que van asociadas al éxito. Todo depende de las épocas, ¿no? Pero bueno, ahí la imagen tiene, tiene, tiene mucho mucha, muchas posibilidades... ...de que todos los tipos de cuerpos sean aceptados. Hmm. Fíjense el recorrido, que eh, no es lo eh, que hemos expuesto... ...sobre esta mesa, no es de lo que hemos hablado... ...sino de lo que queda por delante, que es eh, muy denso... Eh, estos son dos ejemplos que me he traído que lo, les, les hago un pantallazo cuando lo hice ahora voy a hacer uno y hacemos la prueba aquí en, en directo eh, ahora te explico lo que es. Eh, eh, voy eh, a, a poner la piedra sobre lo que es el Big Data. Bueno, los medios de comunicación, ahora lo traigo a mi terreno, los medios de comunicación estamos sufriendo una crisis, esto que sabemos, una, una crisis en el ámbito laboral por cómo estamos internamente, pero también nos azotó la otra crisis, que es la, la que sufrimos todos los demás. Nosotros la sufrimos doblemente. Hay muchos sectores que la sufrieron doblemente. ¿no? Bueno, pues ahora eh, se, se nos viene encima una, una suerte de revolución tecnológica Tecnológica. hace años que está encima ¿eh? una suerte de revolución tecnológica y lo último es el Big Data ¿no? Y ya no nos necesitan ni a los periodistas para eh, construir para elaborar informaciones ya lo hacen robots eh, ¿cómo? pues ¿eh? tú le proporcionas a través de una gran base de datos los, los datos eh, los eh, elementos para que construya esa información y te construye la información a la carta, que es además aquello que tú quieres recibir porque es de tu interés por lo que sea, porque te gusta el deporte, porque te gusta la tecnología porque te gusta la montaña, por lo que sea eh, bueno, pues son eh, tecnologías que además llegan a nuestros móviles, a nuestros dispositivos a, a nuestros portátiles, consejos Consejo de género, ya es hiper estereotipado ¿por qué? porque va introducido en, en la data, es decir en, en, el, en el big data, ¿no? y yo le preguntaba a Siri, to, la, la mayoría de ustedes tienen, tienen teléfonos móviles ¿no? si le preguntamos a Siri ahora y le digo hola Siri Creo que no te entiendo. ya me imagino, hola Siri eh, creo que estoy creo que estoy un poco gorda no me contesta Creo que estoy un poco gorda, Siri. Eso no está bien. No. De hecho, hay ratos que me dice... <ríe> hay, hay ratos que me dice que mmm, estoy maravillosa. Hay, voy a preguntar. Vale. Pero eh, cuando le pregunté hace un par de días si estaba gorda, me decía, no me vengas otra vez con eso. O sea, que Oye. se acuerda de que ya se lo has se preguntado. Acuerda, se acuerda de que trabajo con ella y le he preguntado. Pero efectivamente lo tenemos introducido, es decir, eh, en esas bases de datos que hay millones y millones y millones de, de imágenes, cuando se ve una de esas imágenes con un ser humano, que puede ser un hombre, con una espátula, un caldero, que se pone a remover y al lado hay unos fogones, mujer. Y cuando te lo asigna a, una, a, una, eh, a un texto, te asigna una mujer porque eh, esa imagen de los fogones con la espátula o con, con el, el cucharón removiendo en una cacerola, eh, en, en esos fogones y en esa cocina, no puede ser más que de una de una mujer. Mm. entonces eh, eh, Lo que hacen es, eh, además, apuntalar las discriminaciones. Mm. Ese es otro tipo de consumo al que tenemos que, tenemos que afrontar, evidentemente, al margen de, de, los, de los visuales, los que no llegan por todo tipo de canales, porque tenemos un bombardeo permanente, mm. por todo tipo de canales y, y tenemos que empezar a, a discriminar. Sí, yo creo que es horrible porque lo criticable es precisamente esa falta de libertad que tenemos las personas para acceder a la información. Siempre se está hablando de la libertad de expresión de los medios, pero ¿dónde está la libertad de las personas que vemos los medios? No somos libres y mucho menos con todo esto del Big Data y que nos lleve una, una información sesgada, es decir, no tenemos acceso a la libertad de información, es que es muy tremendo. ¿No? Y ese es nuestro derecho también, yo creo que hay que velar por la libertad de información de las ciudadanas y los ciudadanos, y no, no la tenemos, tenemos una, un, unos sesgos de género que nos ponen a los hombres a un lado, a las mujeres a otro, entonces si toda nuestra vida hemos eh, visto que el mundo es así, ¿cómo nos vamos a plantear siquiera ser de otra manera? Y toda aquella persona que se sale de ese binomio masculino-femenino, ...pues eh, es una persona pues que tiene muchos problemas, ¿no? ¿Y, y qué piensas, por ejemplo, de las marcas de, de moda que en las grandes pasarelas... ...empiezan a apostar por otro tipo de perfil y, e incorporan personas de género fluido? Pues me parece fantástico que, haya, que se rompa el binomio masculino-femenino... ...me parece fantástico, pero bueno, las pasarelas a mí de momento... ...tampoco me parecen la panacea del cambio, ¿eh? O sea... Te quiero decir que igual ponen a una persona con rasgos que no se sabe muy bien. El cambio es el género fluido, Yolanda. Pero vamos, que no no me parece a mí esto un, un gran cambio. Creo sí. que deberían integrar a personas de todo tipo y además sin publicitarlo, ¿no? Dar, darle una normalidad, que es lo que no hacen. Bueno, no me acordaba lo que le había preguntado a Siri. Él no le decía, eh, creo que estoy más delgada, Siri. Y me decía, me alegro mucho por ti. Toma ya. <risa> y él no te le decía, creo que estoy más gordo y me decía, venga, ya, no empiece oye, esto habría que hacerlo con un hombre ¿no? que le diga, Siri, creo que estoy más gordo a ver qué dice, ¿no? dirá lo mismo tú lo has hecho ya <risa> todos los días ¿no? <risa> bueno, es verdad que el tema del aspecto físico empieza empieza también hay una presión hacia los hombres pero porque la industria de la belleza ha detectado un nuevo nicho de mercado es, es muy retorcido, ¿no? Porque la industria de la belleza lo que hace es meterte el miedo en el cuerpo para aprovecharse de tu miedo y venderte una cosa que no te va a cambiar jamás. Chicas, la celulitis no se quita. No, es así, o sea, de hecho alguien me contó el otro día una marca, pero eso no me acuerdo del nombre, que, que decía claramente la celulitis no se quita, o sea, yo te puedo dar algo para estar más hidratada, para... pero no te voy a engañar, ¿no? Pero es lo que hace la industria de la belleza, ¿no? nos genera el miedo a estar fuera del colectivo guay y entonces ese miedo hace que tú consumas, consumas, consumas, pero aquello no va a, ir a... No, no va a cambiar. Yo siempre imaginaba esas cremas de celulitis que te tienes que poner con la mano, ¿no? Que te tienes que estregar, te la tienes que poner en la mano y yo decía, terminaré la mano así. Estoy como rara, ¿no? Retorcida. Como rara. Y la celulitis aquí, en, en su sitio. Bueno, vamos a ir eh, terminando. Eh, esto es un juego de óptica visual. Eh, dicen que no puede ser el cuerpo de una mujer. Eh, el Lady Mail que es el que sacó esta, esta imagen. Porque no tiene ombligo. No y que además lo que se ve. Ni vulva. Uf, Ustedes ha salido... No tiene vulva tampoco. Sí. ¿Ustedes qué ven? Porque se supone que se ven dos imágenes. Yo solo veo una, yo estoy súper estereotipada o marcada por los estereotipos. ¿Dos personas? ¿O el Dos personas, sí. Bueno, do, más que dos personas. El Daily dice que se ven dos hombres. Son dos muñequitos con las ranas. Efectivamente. Ay. Exactamente. Esa es una y, la, y, la, y la, la que está más presente. Si no. Le... Fijaos que la forma la forma en la que miramos esta imagen. ...está condicionada por las imágenes que hemos visto... ...un segundito, un segundito, ahora la comentamos... ...que dice, un segundito porfa... ...un segundito, dice Yolanda que la forma evidentemente interiorizada, cultural... ...que tenemos de mirar la imagen, evidentemente es aprendida... ...yo originalmente reconozco que se lo veía una mujer... ...sin vulva, sin ombligo y sin nada... La ...yo pulga. también, yo también... Ah. ...además que es... ...pero tú tienes ventaja porque estás atrás... ...nosotras la vemos peor... ...más de cerca... <risa> es una mujer sin cabeza que también es una representación bastante habitual ¿no? el decapitar a, la, a las mujeres y solo tienen una dimensión corporal esto, ¿por qué será? ¿por qué será? nos quieren sin pensar porque si pensamos somos peligrosas ¿no? bueno, eh, ¿tienen alguna pregunta? no me digan que no eh, con esto que hemos visto en los últimos minutos ¿alguna cuestión que plantearle a Yolanda? Venga, animarse. Venga, yo, yo solo preguntar bastante. A ver. Eh, vale, a ver. Eh, yo antes estaba hablando de, de la construcción, o sea, de cómo llega el poder, ¿no? Un poco a las mujeres. Pero a mí siempre se fue a un poco de punto y solo preguntarle cuando voy a echar las de mí, porque estoy aprendiendo bastante. Y quería saber vuestra opinión, la de ambas, sobre qué, qué sucede cuando las mujeres van al poder, pero replicamos lo mismo que el del poder. O sea, el famoso de. No sé qué, porque al final, no sé, los como se pierden, No existe. ¿No existe qué? No, ¿El el qué? Cuidado. en el cuidado. En el concepto de poder. No. Yo creo que hay que transformar el concepto de poder. Es un concepto que solo tiene en cuenta, eh, está construido desde una perspectiva masculina. Es una sola persona que domina a otras, que domina o que somete ¿no? en una relación de desigualdad. Entonces, en ese, en ese concepto una mujer con sus, sus características no entra, entonces la única manera de que entre es que imite ese rol masculino, si no, no entra, entonces creo que no es ningún avance que una mujer imite ese rol masculino para estar en el poder, yo creo que hay que transformar el concepto de poder hacia un concepto que sea más inclusivo, más colectivo, que escuche, que haya diálogo, que no sea una imposición, creo que ese es el, el reto. Yo lo veo desde una doble vertiente, eh, yo he sufrido, entre comillas, a una mujer que asumía eh, labores de dirección y que me dirigía a mí, que se mimetizó con el ambiente, que entraba en reuniones donde el resto de, de los protagonistas de esa reunión, de los intervinientes de esa reunión eran hombres, ...y si no eh, sacaba el colmillo, exactamente igual que el resto de los hombres... ...no sobrevivía, ni a las reuniones, ni a su puesto de, de dirección... ...y cuando salía se comportaba exactamente igual con el resto... ...incluidas la, las mujeres, sororidad cero, siempre... ...bueno, porque era un, un rol que había asumido para sobrevivir... ...y en la otra parte, eh, desde mi experiencia... Eh, ...en la dirección de un medio de comunicación... Les puedo decir que yo puedo dirigir un medio de comunicación siempre y cuando no moleste. No molestes. Sí, no moleste. El día que moleste, que sea eh, una oposición para alguien, que me vean como una persona que, que, que tienen enfrente ¿m? y que puede hacerle sombra de alguna manera, empieza la batalla. Y es súper cruel. Claro. Es tremendamente cruel. Sí, sí. Es muy injusto. Muy injusto y muy doloroso y muy hay que mira una de las cosas que se pueden hacer desde la imagen desde el imaginario es crear nuevos referentes de poder no creo que el arte ahí puede hacer mucho la ficción es una forma de educación entonces bueno creemos esos referentes hacia los que queremos ir Imaginémoslos y proyectémoslos. hace poco eh, eh... En la dirección de empresa me criticaban como. me, me, me, criticaban, me titlaban como feminista radical. Solo conocer la etimología de la palabra. ¿Vale? Eh, pero como algo negativo, ¿no? Tengan cuidado con esta, como que es feminista eh, radical. Sé poquitito de feminismo, pero poquitito, de verdad. Y gracias a lo poquitito que sé, para estos. elementos es que se me ocurrió otra cosa me iba a salir del estómago <risa> para estos elementos que tienes, con los que tienes que trabajar con los que tienes que librar batallas todos los días ¿no? es, es, es desesperante a veces ¿eh? es, es complicado porque nadar contracorriente pues exige eso mucho esfuerzo es un, es algo que te cambia a ti no exige autocrítica exige que no te acepten en muchos sectores que no te entiendan pero el, Creo que es que una vez que, que, que empiezas a ver las cosas ya no no, ses, no puedes ir para atrás, ¿no? Yo ya no concibo no tener una mirada feminista. Y es una evolución y es un proceso que, que lleva mucho tiempo, que creo que, que los la, distintos debates que hay sobre el tema de la igualdad es por los distintos grados de conocimiento que tenemos del tema, ¿no?, Gente que tiene más, gente que tiene menos, gente que no tiene ninguno. Entonces el debate hace que eh, o las diferencias son por ese grado de conocimiento. Hay que hay que estudiar, hay que formarse. ¿Cómo podemos combatir? Dice María, que va a andar por aquí. Hola María. ¿Cómo podemos combatir los foros que usan la inteligencia colectiva eh, para movilizarse en contra del feminismo? Eh, por ejemplo Foro Coche. Mm, mis amigos. ¿Y cómo los combates? A ver uy, si... es muy complicado sí, sí, porque se organizan para el mal es que es chungo, ¿no? las mujeres nos organizamos para el bien pero es que se organizan para el odio, es que es tremendo, ¿no? Si se, si se ponen a ser conscientes, eh, Joe, eh, es que es muy chungo. Creo que en el tema de las redes, pues la violencia no está todavía regulada. Hay ese amparo en el anonimato, son capaces de decirte, de insultarte y de... A ver, ¿es verdad que te hacen daño? Porque cierran cuentas, eh, no sé... Eh, el levantarte todos los días con 200 insultos hacia tu persona, que no hacia tu trabajo, ¿eh? hacia tu persona, es muy duro, es muy duro de gestionar. Yo creo que no estamos preparadas para esto. Entonces. Creo que habría que tener más control legal sobre este aspecto, sobre la violencia en las redes sociales, mm, y, no, y no lo hay. no lo hay. De hecho, yo recuerdo la, en la última campaña que hice de, para el gobierno de Cantabria, que se llamaba Hola, soy tu machismo, y que les interpelaba a ellos, lograron retirar el vídeo de YouTube. ¿Eh? Sí, Eso sí, todos los insultos que me han preferido siguen ahí. Eso no pasa nada, ¿no? Eh, los insultos hacia mi persona no, no importan, el vídeo que a ellos les sentaba muy mal, lo retiraron. Luego, bueno, al final creo que lo han vuelto a poner, ¿no? pero fue fue tremendo, fue tremendo que logren quitar contenido de, de la red. ¿no? Que yo estoy abierta al diálogo, quiere decir, si una persona, un hombre o una mujer me dice, mira, no me gusta este trabajo, no lo he entendido, no pienso como tú, yo abro el diálogo bienvenido sea no para eso estamos es verdad que yo no puedo explicarte en un tweet lo que a mí me ha llevado 15 años es, in, es inviable ¿no? y también muchas veces se nos pide a las mujeres un, una responsabilidad de un trabajo de eh, educar cuando tú no te has hecho tu trabajo por tu cuenta oye que yo, yo me lo currado, curratelo tú un poquito no me, no me pidas que te lo en 140 caracteres pero si hay un diálogo yo contesto, pero si tú directamente me insultas hacia mi persona o me amenazas, no hay diálogo posible, hay un delito. Yo quiero aportar un matiz, ¿no? porque María preguntaba, ¿cómo podemos combatir foros que usan la inteligencia colectiva? El de coche no hay inteligencia, es colectivo, pero, pero inteligencia hay. Pasta? No hay eh, hay se, mucha se, pasta, sí. se compran bots para hacer, ¿no? Para ir para denunciar Contra para contracampañas, o sea, hay un tema de, de pasta detrás de, uh -huh. de esto. Yo hablaba de la inteligencia artificial, que son los bots que utilizan las empresas para enviarte información a la carta, del tipo que sea, ¿no? Esa información que originalmente hay periódicos eh, estadounidenses que han empezado a trabajar con con esos bots y que ya eh, han empezado a desandar el camino ...y a decirle a sus informáticos y a sus estadísticos que trabajen con el, la eliminación del sesgo de género... ...porque han detectado que efectivamente existen imágenes estereotipadas y que no les interesan... ...entre otras cosas porque eh, eh, no es políticamente correcto, ¿no? Entonces están trabajando eh, porque les salió así, rana, eh, la primera vez, ¿no? Y, eh, pero lo de la bueno la inteligencia colectiva es que todos nosotros eh, construyamos algo de forma conjunta... ...y eso es inteligencia colectiva, pero ya digo que Foro Coches no suele construir. Inteligencia y Intel Coches no... Son dos no, palabras compatible. No están en la misma frase, no, normalmente. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguien de Foro Coches sí. en la sala? Que lo diga ahora. ¿Tenemos algún topo? Oye, estaría muy bien. Yo, de verdad que no. No. no. Yo creo que hay que estar en contacto y, que, y de verdad que yo tiendo, al, tiendo la mano. Pero no los veo aquí. ¿eh? Pero no. O si los ha, yo creo que alguno hay pero no se manifiestan porque están en un terreno hostil no están no están en su manada que la manada hace para bien y para mal, es verdad, yo trabajo mucho con la idea de lo colectivo y es verdad que en lo colectivo eres capaz de hacer cosas que no eres capaz en lo individual esa fuerza puede ser usada para cosas buenas y para cosas malas ¿tu nombre? Ali, Ali. Eh, un poco por ahondar en la visibilidad e invisibilidad de la eh, yo creo que, bueno, daría para un debate también larguísimo, pero las mujeres desaparecemos del espacio público a medida que vamos viviendo más y ganando edad. Y llega un momento en que las mujeres no existimos. O sea, mujeres mayores de 45 años, y 50 años, o pues, están mm, extremadamente estupenda y no aparecen a su edad, o pues, no existen. Pero en ningún ámbito. Quiero decir, en los medios. Sí, sí, eh, o estás, pero asociada a cosas negativas. Exacto. O en una abuela, en el sentido. Eres una dependiente, como... eh, pues sí, tienes pérdidas de orina, Exacto. eres mala porque eres Exacto. una bruja Exacto. o no. Entonces, es es, eso es tremendo. Pero es como una invisibilización aceptada. Sí. Y que a nadie le parece sorprendente. Quiero decir, incluso las mujeres aceptamos que a partir de. No. no tenemos representación de ningún tipo de imagen para ese tipo de cosas negativas. Los olores corporales, eh, las pérdidas... Eh, eso, afecta, la eso afecta a tu calidad de vida. Claro. Ella es coaching de salud... Y esto es un tema que es muy importante, efectivamente. Hay un hay una teoría que es la amenaza del estereotipo. No sé si la conocéis, es una hipótesis del campo de la psicología que dice que a una persona a la que se presupone pues que no va a hacer algo bien de un colectivo, ¿no? Cumple, lo cumple. O sea, si se supone que tú no vas a ser buena en matemáticas, por ejemplo. Sí, se cumple, ¿no? Entonces desde luego entiendo que hay una relación directa entre cómo asociamos la vejez en una mujer a las consecuencias reales sobre tu cuerpo de ese estereotipo porque aceptas que van a pasar determinadas cosas como irremediables cuando realmente no lo son no lo son, no lo son y sin embargo los hombres no desaparecen nunca No. y lo que tú decías antes se les sigue valorando por, por lo que hacen por quiénes son, uh -huh. no por cómo son y ahí también hay una discriminación enorme y, y un daño que no se ve que sí. se traduce también luego en temas incluso de salud. Totalmente. Como te ves a ti misma, efectivamente. Sí, hay, hay yo creo que hay como una asociación de de la, la validez de una mujer pues a su etapa fértil, ¿no? la ah, bueno. Etapa fértil. Eh, y luego ya deja de ser válida para la sociedad. ¿no? ¿Cómo se puede cambiar esto? Pues lo hemos hablado antes, generando un imaginario que asocia a una mujer mayor a cosas positivas, a, a, a lo valiosa que es su experiencia, su mirada, todas esas cosas ¿no? que no existe, Efectivamente, como no existe, no podemos tener ese referente. Yo siempre pongo el ejemplo, puesto en algún de igual, eh, pongo el ejemplo más muy reciente en el tiempo, que fue la, la campaña de acoso y de derribo a Cristina Cifuentes que no tuvo parangón con la que eh, se hizo eh, con, con su compañero de, de fila, Pablo Casado, ¿no? Habiendo cometido los dos similares tropelías académicas, ¿no? Y, ...y curiosamente... Eh, ...bueno, no sé si se acuerdan... ...a eh, ella la llamamos Cristi... Eh, ...la llamamos... ...se llamaba en las redes sociales cuando se pretendía insultar a la Sifu... Eh, ...Cristi, Cristina... ...solo por su nombre de pila... ...sin embargo a él, Pablo Casado... ...el señor Casado... ...para insultarlo, eh... eh ...y eso mm, ocurre en, en, en todos los ámbitos de, de la vida, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, hace poco con Manuela Carmela... Eh, Cayetana Álvarez de Toledo. De Toledo eh, para eh, quitarle valor como alcaldesa, como posible alcaldesa, sí. la, la llamaba de crepita, La abuela de Crépita, civil, sí, sí, Cuando sí. Pero te guste más o menos, Carmen ha defendido bien su papel como alcaldesa, te guste más o menos su, su tendencia política, pero mm, no ha sido eh, una abuela senil para nada. Mm. O sea, entonces, incluso dentro de son los juegos de la política ¿no? cuando, cuando se cayó en su casa en una cena eh, en su domicilio eh, eh, y se, se rompió el tobillo el pie, no sé lo que se rompió eh, jugaron a, a decir que era violencia machista ¿no? Entonces, bueno, eh, lo, los juegos eh, los juegos eh, truculentos eh, de, de, de la política ¿alguna cuestión más? ¿no? ¿Alguna pregunta más para Yolanda? Bueno, seguimos ahí fuera ahora en el patio de María. terminamos el café ese, ¿no? Y, la, y las pastas, o las llamamos. Eh, bueno, no se vayan porque vamos a hacer entrega en, en un momentito de los Premios de Igualdad a los TFG que se han elaborado, que se han redactado con perspectiva de género en la Universidad de La Laguna y, y luego… Queremos escuchar a Carolina otra vez, ¿no?, que va a ser nuestro maravilloso, maravilloso final de fiesta. Así que, eh, Saray Rodríguez, que es una de las integrantes de la unidad de, de igualdad, será quien nos ha, haga la presentación de esos premios, premios de igualdad, a estos TFG del curso 2017-2018.